La Paz, ciudad cosmopolita, sede de gobierno de gente trabajadora. Este 16 de julio se recuerda un aniversario más del grito libertario de 1809. Al cumplirse 208 años, es importante resaltar que el Departamento de La Paz tuvo un crecimiento promedio del producto interno bruto de 5,3%, que se refleja en la calidad de vida de sus habitantes, pues el ingreso per cápita se incrementó de 916 dólares en 2005 a 3,158 dólares en 2015, gracias al modelo económico-social comunitario y productivo. No podemos dejar de mencionar que las exportaciones, es decir, la venta de los productos que se producen en el departamento, alcanzaron a 7.707 millones de dólares entre el 2006 al 2016, siendo los principales rubros manufactura, minerales, agropecuaria y extracción de hidrocarburos. El movimiento económico en el departamento de La Paz permitió que los depósitos del público se incrementen de 1.575 millones de dólares a 10.020 millones de dólares. La población se benefició del crédito de vivienda social. 8.024 familias pudieron contar con casa propia y el sector. Productivo no se quedó atrás. Se otorgó 1.700 millones de dólares en créditos el 2016. La demanda interna, motor principal que impulsa el crecimiento, se reflejó en el incremento en la venta de los restaurantes en 1.370 millones de bolivianos y las ventas facturadas de los supermercados alcanzaron a 1.255 millones de bolivianos en 2016. La estabilidad y crecimiento económico que vive el país también tuvo su impacto en la ciudad de La Paz. Se crearon 64.043 nuevas empresas en los últimos 11 años. Este dinamismo de la economía, gracias al nuevo modelo económico, permitió que 464.393 madres y niños se beneficien del bono Juan y de Padilla. Medio millón de niños y niñas se beneficiaron del bono Juancito Pinto y más de 60.000 personas de la tercera edad de la Renta Dignidad. La Paz sigue creciendo y aportando al desarrollo del país. 208 años del grito libertario. Felicidades, La Paz.